Usar la app YouTube Studio. En la descripción encontrarás los enlaces para descargar YouTube Studio desde Google Play o App Store. En este vídeo vemos cómo funciona YouTube Studio para móviles, especialmente desarrollada para los creadores de vídeos. Esta aplicación te permite gestionar tu canal de YouTube fácilmente desde el móvil, supervisando el rendimiento de tus vídeos. Entre otras funciones, tienes acceso directo a las estadísticas completas de tu canal, o puedes actualizar la información de los videos editando los títulos, las descripciones o las etiquetas. Gestiona tus videos sin parar. Al acceder a la App YouTube Studio, en la parte superior de la pantalla tienes el menú principal, las notificaciones y el icono de tu cuenta. El icono de notificaciones permite ver cualquier tipo de alerta que hayas recibido en tus vídeos o en tu canal. YouTube Studio te avisa si aumenta el número de suscriptores o recibes nuevos comentarios. Estas notificaciones son configurables y también puedes desactivarlas. En el icono de la cuenta puedes gestionar los ajustes de la aplicación, cambiar de cuenta o entrar en la sección de ayuda. El menú principal da acceso a otras secciones, con cuatro funciones principales. Actualizar la información de tus vídeos editar las listas de reproducción, responder y filtrar comentarios, ver estadísticas completas. Cuando accedes a la aplicación, tienes accesible el panel de control, con la información relevante sobre el último vídeo que hayas publicado. En este panel de control, puedes consultar de un vistazo las estadísticas genéricas y el número de suscriptores, así como detalles sobre otros vídeos de tu canal o los últimos comentarios que se han compartido. Actualiza la información de tus vídeos. Accediendo a esta sección verás el listado completo de todos los vídeos publicados. Puedes filtrar la lista en función de la visibilidad del vídeo o buscar un vídeo específico escribiendo el nombre. La app también ofrece la opción de ordenar este listado en función del número de visualizaciones o por la fecha de publicación. Al hacer clic sobre un vídeo del listado verás un cuadro resumen con los principales indicadores de su rendimiento y los comentarios que ha recibido. En la parte superior tienes la opción de compartir ese vídeo o editar algunos parámetros como el título, la descripción, su visibilidad o la miniatura con la imagen destacada. Editar tus listas de reproducción. En la pestaña Listas de reproducción están todas las listas que hayas creado, que puedes ordenar cronológicamente o en función del último vídeo añadido. Si haces clic en una lista puedes ver el número de vídeos que contiene, su visibilidad y el número de reproducciones que ha recibido esa lista. En el menú superior tienes la opción de compartir esa lista, junto al acceso a YouTube para ver esos vídeos en el móvil. Si tocas el icono del lápiz puedes editar el título de esa lista, su descripción, el modo de visibilidad y el orden en el que quieres que se muestren los vídeos. Respondiendo los comentarios. Desde el menú principal tienes acceso a los comentarios más recientes que has recibido. En la parte superior tienes la opción de filtrar estos comentarios y ver solo los que estén pendientes de revisión, publicados o los que parecen spam. Desde aquí puedes interactuar con los comentarios, responder, eliminar, ocultar al usuario o denunciar un comentario. Accede a las estadísticas completas. El quinto y último elemento del menú principal permite acceder a los datos estadísticos con información detallada de los vídeos y el canal. Puedes ver las visualizaciones en tiempo real, el tiempo de reproducción, el número de impresiones, el porcentaje de clics de las impresiones o las fuentes de tráfico, entre otros indicadores. La información se amplía al tocar la ficha estadística y permite cambiar el periodo de tiempo que quieres consultar. Resumen final y conclusiones. YouTube Studio es una app muy práctica para ver las visualizaciones y estadísticas de tu canal. Actualizar la información de los vídeos y también para gestionar las listas de reproducción y los comentarios recibidos. Todavía puede mejorar bastante en aspectos como la edición de las miniaturas de los vídeos o simplemente subir vídeos, que es una función que no está disponible hasta la fecha. Si estás usando YouTube Studio, nos gustaría escuchar tu opinión y que compartieras tu experiencia. Para cualquier duda relacionada con la aplicación, puedes escribir en los comentarios y te contestamos rápido.